Me parece que todavía me cuesta asimilar que existe la impresión 3D. Y obviamente forma parte. Uno dice, bueno, impresión 3D debe ser algo, pero para un posgrado en ingeniería. Y cuando ves que hay chicos que hacen soluciones, acá mismo. Lo hemos más, hablado, hemos visto. Acá mismo en este estudio, para, eh, eh, cuando ocurre una emergencia, aparece alguien con una luz así y dice, bueno, hasta que lo solucionemos, pum, y te aparece con algo 3D que te salvó el programa. Te salvó el programa mágicamente. Y, y bueno, eh, esto se ve en las escuelas. Se ve en las escuelas, no solamente en las técnicas, aunque las técnicas le dan muchísimo más énfasis por cuestiones lógicas. Se egresa de la escuela técnica con un título habilitante para trabajar. Así que tenemos hoy a un docente especialista nos va a hablar de la impresión 3D y ya nos trajo acá unas cosas... ...algo tenemos ahí, le damos la bienvenida hermosos. a Gastón Labonia... ...el facilitador pedagógico digital, buenas tardes, gracias por venir... ...qué tal, por favor, gracias a ustedes por la cordialidad... ...gracias por la invitación también... ...¿qué estamos viendo ahí, qué tenemos ahí? ...bueno, si me puedo, ¿no? ...sí, por favor... ...esto que parece una tabla de chocolate, sí, es el techo... ...lo sacamos y adentro van a ver todo el diseño de la casa... Del segundo piso. Lo sacamos Exactamente. y abajo está todo el armado de la planta baja. Todo el armado. Es este, este trabajo está hecho fascinante. en la Escuela Técnica 36 del barrio de Saavedra, en el pueblo educativo de Saavedra, en el taller de AutoCAD. Los chicos, las chicas, lo que antes hacían solamente en papel y quedaban un modelo de papel o podían representarlo tal vez con cartón, ...o con otros materiales... ...hoy en día la impresión 3D permite que de ese modelo digital... ...vayamos a un objeto totalmente corpóreo. no o sea, un Porque... chico que mañana quiere seguir arquitectura... ...con esto revolucionó la arquitectura. Exactamente, esa, esa es la idea. Esa es la idea, preparar a los alumnos en las habilidades... ...y las competencias, como decimos nosotros... Eh, ...de estos tiempos que corren, ¿no? Estos tiempos de la sociedad de la comunicación, de la información... ...estos tiempos de la sociedad tecnoproductiva... ...entonces esta es la idea... Que los alumnos que crecen de la escuela tengan todos estos eh, cono conocimientos que manejen esta, esta técnica. Eh, te contesto un poco lo que vos dijiste haciendo alusión a lo que es este, la ciencia ficción. Eh, en realidad la impresión 3D parece ser más difícil de lo que es. Todos conocemos lo que es una impresora que imprime sobre papel. Partimos de un Exacto. archivo digital sí. y nos entrega como producto ese archivo impreso. La impresora 3D no es distinta, es lo mismo. La diferencia, obviamente, es que el modelo digitalizado lo va a dividir en muy pequeñas capas de forma horizontal y la impresora lo va a interpretar y va a empezar a imprimir, como también se puede ver en el video, lo va a empezar a imprimir capa por capa, una sobre otra, hasta llegar al objeto 3D eh, final. Y el cartucho de tinta sería este. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Sí, en este caso sí. Vos tenés tres tipos, eh, básicamente, de, de impresora, que es por filamento, por resina y por polvo. También existen las biotintas. Eh, existe también el famoso video que todos hemos visto de, de la impresora de casas. Sí. Eh, tamaño 1 sí. a 1. Eh, y en este caso usamos la impresión por filamento. Este material se llama técnicamente PLA, es un bioplástico, es muy amigable con el medio ambiente. Y lo que tiene bueno la impresora 3D, que es una fabricación de tipo aditiva. Eh, en comparación con otras máquinas, que introducís un bloque de material y le da forma devastándolo, cortándolo, golpeándolo o eh, poniéndolo en algún tipo de proceso, la impresora 3D solamente imprime lo que corresponde a las piezas del modelo que vos estás haciendo. Ahora, yo te quiero hacer una consulta porque... Eh, ...generalmente uno ve esto y dice, bueno, es para hacer maquetas... ...o para divertirse, hacer muñecos cada vez más realistas... ...los vemos en las sí. jugueterías y todo eso... ...en las jugueterías especializadas de cómics ves muñecos cada vez más reales... ...pero eh, yo soy fanático de eh, todo lo que tenga que ver con restauración de automóviles... ...y he visto, por ejemplo, el Corvette es de fibra de vidrio... ...y había partes que no encontraban en un programa... ...y lo mandaron a hacer por impresión 3D... ...y después terminó como si fuera una pieza original... ...y también he visto piezas de, de, de, de conexiones en motores que no se conseguía la pieza original porque es de hace 70 años y lo fabricaban con una impresora 3D. ¿Eso es durable? ¿Es real? O sea, más allá de lo que pueda parecer para el show del programa. Sí. Eh, ¿Es real? mira te, te cuento. Eh, en el año 2019 eh, se realiza eh, una estadística que se llama el Informe Global de Impresión 3D, lo pueden buscar en internet, eh, de la totalidad de, de, de lo que se relevó el 33% correspondía a repuestos para maquinarias. El otro 13% se utiliza para educación e investigación. Abajo sigue el resto de, las, eh, de los segmentos. No solo que se usa para autos. Hoy en día la NASA utiliza la impresora 3D y está desarrollando tecnología con impresoras 3D. Esto hay... Mucha información no es pública y otra sí, pero lo pueden acceder por internet y lo, pueden, este, y lo pueden ver. De hecho, el segmento, según las estadísticas que hay, donde más se usa impresión 3D, obviamente a nivel industrial, acá estamos hablando a nivel educativo, a nivel industrial es eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología aeroespacial. Y Gastón, ¿los chicos a partir de qué, de qué edad en la escuela se empiezan a interiorizar o empiezan a manejar este tipo de, de tecnología? Bueno, nosotros como escuela técnica eh, lo empezamos a ver desde primer año. Ya en primer año. Ya en primer año. Hacemos una actividad eh, en, en algo que se llama el puente primaria-secundaria, que es la idea de que alumnos de primaria que están por egresar conozcan a la escuela secundaria. Hacemos una actividad entre escuelas, donde los chicos de nuestra escuela y también participamos, por supuesto, los docentes, facilitadores, eh, les damos una introducción a alumnos de séptimo grado. Eh, así que si vos me preguntas en lo que respecta al área en la cual estoy, a partir de séptimo grado nosotros este, en conjunto con nuestra escuela trabajamos. Eh, dentro de la educación lo que se puede hacer con impresión 3D es prácticamente infinito. Eh... Hemos visto prótesis. Exactamente, exactamente. Bueno, vos ahí te metiste en un tema muy, muy interesante. Dentro de las posibilidades es difícil contestar eh, o dar un ejemplo de todo lo que se puede hacer, porque además esto se va redescubriendo. Eh, yo particularmente en lo que es docencia siempre digo que hay como cuatro posibilidades generales. En primera instancia, los chicos ven esto eh, con un sentido de, de conocer cuál es la tecnología que los rodea en este mundo moderno, cuál es el impacto de las te tecnologías desde lo económico, desde lo social, desde lo productivo. Si subimos un escalón, podemos utilizar también la impresión 3D como eh, para, estu para estudiar ciertas ciencias, ¿no? imprimir objetos. A veces hay contenidos que se ven en la escuela que son muy abstractos, que son difíciles. ¿Eh? Entonces, bueno, a través de un modelo 3D se puede explicar mucho mejor. Ahora, eh, eh, Gastón, te, te hago una pregunta desde el punto de vista de, de, de curiosidad de, del docente o del facilitador. ¿Cuántas veces te sorprendes con una idea que <coughs> te trae un chico y vos decís cómo es que a nadie se le ocurrió esto antes? Todos los días. <risa> todos los días. Todos los días. Eh, todos los días. Es, real, es realmente increíble. Es realmente increíble. De hecho, en la escuela técnica hay materias como proyecto y, y el sumum de la impresión 3D, el deseo que queremos tener este, nosotros es que los alumnos, eh, más allá de utilizar la impresión 3D, siempre con fines obviamente pedagógicos, eh, lo que nosotros queremos es que ellos puedan encontrar eh, una solución, la puedan, la puedan imprimir y esa solución pueda ser aplicable como es el caso de este alumno que cuando egrese va a tener todos estos conocimientos para enfrentar... Quiero volver el a primer año, te digo. Sí, Quiero volver claro, a primer pido, año, técnica que Tandil. Pido disculpas a la producción, no, no me maten, pero hay interacción con otras escuelas, por ejemplo, la 35 de Automotriz. Lo llama le dice, che, mira necesitamos una pieza para tal cosa, ¿podrían darnos una mano? Existe interacción, no solo con otras escuelas, sino que también existe interacción con eh, otros niveles educativos, como puede ser primario. Hemos trabajado con educación especial, eh, le hemos explicado, hemos capacitado a otras escuelas la, en la utilización de impresora 3D y hemos trabajado en conjunto desde ya. Es fundamental, el trabajo, el trabajo docente tiene que ser de forma eh, transversal, claro. tiene que ser en equipo. Y ese es el espíritu que le tenemos que transmitir a los alumnos, que es lo que ellos van a requerir en su mundo laboral. Perdón que lo enfoco todo hacia el mundo laboral, pero bueno, no la, escuela técnica, no, pero la, la, escuela la escuela técnica. Es la es eso ¿no? y además te, te, ya salís con un título, como tantas veces eh, hemos hablado, y realmente eh, maravillados con esto que nos has traído, Gastón. Bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la cordialidad. Eh. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, Nico, querido si te parece, nos vamos a una pausa.